Hola amigos del canal, hoy por fin ya tenemos nuestra propia habitación para nosotros solos, ya somos mayores, jugamos, venga, a por él. Vamos a ver, dice que hay que ponerse los auriculares, si no, no se oye bien, vale. Dice que nuestros padres se han movido o se han mudado a una nueva casa, tengo mi propia habitación, voy a dormir solo sin mis padres después de siete años. Ya soy un chico grande, tengo siete años, qué guay. Pues venga, vamos. Sí, una radio, ¿no? Una tele, ok, interacciona. Es tarde. Tengo que apagar la tele e irme a dormir. Bueno, pues venga, vámonos, que vamos a estrenar nuestra habitación. Vamos al cuarto de baño y tenemos que lavarnos los dientes Como niños bueno, y no hay luz Y este es el baño Y hay linterna, no creo que tengamos linterna en nuestra propia casa Esto no es el baño, pues vamos para el baño A ver si lo encontramos Y nuestros padres ya aquí Venga, interactuamos Vamos, vamos a nuestra habitación a dormir pues bueno, las habitaciones Aquí había visto las escaleras Están arriba, suelen estar Ahora, ¿cuál es la nuestra? Pues no lo sé Pillaremos... ¡Uñón! Que pila habitaciones, ¿no? Eh, se oye un ruido raro, eh A ver si es esta ¡Ah, mira! ¡A la primera! ¡Qué suerte! Dios, qué almohada Parece una tabla ahí De cortar, lo que sea Yo qué sé Un mármol Venga, dormimos a ver qué pasa Han tocado la puerta Mamá, papá Bah Dice que habrá soñado Se oye abriéndose a... Hay un enano ahí Es solo mi imaginación Pero no tengo miedo bah, No tengo miedo a nada Mierda, necesito ir al, al baño a vaciar el pajarito O a... Vamos, a miccionar Ahora, ¿cuál es el cuarto de baño? Ah, Esta es la habitación de nuestros padres, no quiero despertarlos ¿Y aquí hay cuarto de baño? ¿O hay, No, cuarto de baño estaba abajo, ¿no? Esto es como una especie de almacén Vámonos, para abajo Uf, tenés que bajar abajo para mear No te digo nada en, en pleno invierno. O, o, o, ¿Qué ¿Que ¿Qué se oye? Ya me ha, a ver. Ya me ha, o he llenado el bate, ¿Y ahora qué? ¿Vuelvo a dormir? Ya puedo interactuar con la cama desde aquí, venga. A dormir. Fuera se oye como la lluvia, pero aquí no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Se ha ido a dormir? Ya es por la mañana. ¡Bah! Mi hambre es de. de tengo un hambre de, de demonio. Del infierno. De mucha hambre. Vamos a hilar, Vamos al papel Pero ¿Y Papá y mamá Están durmiendo Vamos a despertarlos, Vamos A despertarlos. Era esta su habitación, ¿no? ¡Ostras! ¿Qué es? ¿Que no están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los jodidos? estos? ¡Uf! Y esto ¿Y dónde están mis padres, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Se oye un ruido muy raro. Siento como un olor a sangre, a sangre del baño ¡Ya! ¿Qué es? Me ha asustado un ruido, pero no sé qué es He llamado a los vecinos, a la policía Y han encontrado una entidad de un laboratorio de pruebas, no sé qué me han llevado a un hospital ciclático. Nunca volví a ser el mismo. Ahora viví con mi abuelo hasta que murieron. Vale. Pero... ¿Y? ¿Que se ha escapado un bicho y se ha metido en esta nueva casa? Vale, pues no está más. Pero yo no he visto el bicho. Me ha asustado por el ruido. Pero bueno. Pues ya está. Voy a intentar verlo otra vez. De todas maneras, lo puntúo y el juego está muy bien. Lo que pasa es que el susto y el bicho... Pues primero te enseña el monstruo y luego... No lo ves cuando te tiene que dar el susto. Eso no me ha gustado. Así que le pongo un 6 sobre 10. Pero de todas maneras la idea es muy buena. eh Y el juego no te deja jugar otra vez. Sino que salga. Así que vamos a salir. Y, y si pongo la repetición a ver si vemos algo. Y si no pues nos vemos. Chao y hasta la próxima. I'm done. I'm